¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y vamos con otro capítulo de Pokémon Masters En esta ocasión voy a hacer tiradas, voy a intentar conseguir a Lance A ver si me da <ríe> Vamos a intentar unas cuantas tiradas A las que me deje el juego Tengo 5700 Y Lance basta hasta el 22 Yo voy a hacer... Podría hacer una, una multi... Y unas cuantas más, pero es que las multi me da un poco de miedo porque el lance te puede salir a primera y puedes aprovechar esas gemas en otras cosas. Así que vamos a hacer una cosita. Hacemos 5. Eh, 5 tiradas de lance. A ver si nos sale. Creo que los puntos. Bueno, 63. Eh, bueno. Venga, vamos a intentar 5 al menos. De tiradas únicas. Individuales, una por una. A ver. Creo que no hay suerte Aunque por lo que he escuchado Aunque la animación del, de, del poligófono no es la, la, de, la de cinco estrellas Te puede salir, pero me resulta un poco raro Bueno, me salió Anton Anton, bueno, yo, más, más que sea Vamos a otro reclutamiento Denme suerte, por favor Ustedes me dan toda la suerte del mundo, así que... Ay, tampoco... Vamos a ver qué sale. Al menos voy mejorando el equipo. Otra cosa. Bueno, quiero que me digáis en la... En, en, en las descripciones... En las descripciones. En los comentarios. Si ya tenéis a Lance. Porque, vamos. Como pueden ver, yo llevo unas cuantas buenas tiradas. Y no me sale. No tengo la suerte que tuve con Cintia. Pero bueno, yo quiero que me lo digan. Y quiero saberlo. Háganmelo saber. Y si queréis que en vez de 5 deba ser a lo mejor 10 pues para la próxima pues lo intentaré O una multi cada tiempo Mira, Letty No Letty no me gusta Voy una, dos, tres, voy tres, ¿no? Vale Esta sería la cuarta No la tercera ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Lance, Lance, Lance, por favor, Lance. Que sea Lance. Oh, Asa. Ah, no. Bueno, bueno, otra vez Karen. La segunda vez que me sale Karen en las tiras de Lance. ¿eh? A vez será un poquito recomendable que cambies Venga, vamos a hacer otra. Venga. Uy. Que me emocione, que me emocione. Este no es poco ¿Tenía 5700? Oh. Pues no. <risa> bueno. Eh, 4.200 Venga, vamos a hacer otra Vamos a tirar otra Ah, mucho Yo me quiero quedar con más de 3.000 Para poder, si quieren, hacer una multi en La semana que viene Uf, Loto me da para tres tiradas más. Venga, sí, vamos a hacer tres más. Bueno, tres más o hasta que me salga lance, entonces así. Hay que guardar gemitas para las próximas ocasiones. Por cierto, eh, consejo: guarden las gemas para los los entrenadores de eventos así con los globitos, porque te suele traer lo de los globitos más, lo de, más los anteriores. Pero sin embargo lo de los globitos no van a aparecer más, me refiero, por ejemplo, miren aquí, nos vamos a tasa de aparición Y aquí está Lance, pero también está Lira, que estaba en, en, en tiradas de especiales, está Lisa, está Kristy, Bruno, Lucho, Azul, Asa, Fátima Todos estos antes te costaban tiradas y era, eran súper difíciles que salieran eh, pasa lo mismo con Cynthia, Pero si se dan cuenta En el de Cynthia no está Lance Y en el de Lance no está Cintia Pero sí que están todo el resto Así que lo mejor Bajo mi punto de vista Es esperar siempre a que salga lo de los globos No como este, mira Este no tiene el globo Pero este estaba en, amba, en ambas tiradas Entonces mi consejo es esperarse al de los globos Yo creo que más bien esto es el truquito de hoy Si no me sale Lance Así que venga, vamos a hacer dos tiradas más y acabamos el vídeo. Aunque bueno, a lo mejor hago una lucha con Solgaleo. ¡Uy! Tampoco. Me quedaría una tirada más aparte de esta. A ver si en la última sale Lance. Aunque bueno, aquí en mis vídeos van a ser demostrando la mala suerte que tengo. Pero bueno... <risa> En todo, tampoco debe tener suerte en todo. hay bastante suerte tuve yo con, con tener a Cynthia a la primera. Pero vamos, que todo lo que, no me, todo lo que me he gastado de... Lo que no me he gastado en Cynthia, no voy a gastar en Lance. Hoy tampoco... Nada, voy a tener que inventarme una forma de, de tirarlo, de hacer la tirada para que me salga uno, uno de 5. Con la oreja, con la nariz, no sé. Uy! Inverna, ¿no? Bueno. Ya no voy a hacer más tirada. Vamos a dejarlo. Pues tengo que hacer un... Eh, otro vídeo. De Buscando Lance. Y utilizo multis. multi. Si quieres multi. O, o de uno en uno. Bueno. Eh, no lo vamos a dejar por aquí. Pero... Vamos a irnos aquí. No me hagan eventos. Que a lo mejor muchos de ustedes no lo tienen. Porque no tienen el nivel todavía. Y vamos a, a hacer... De esta Vamos a hacer una Venga, Vamos a ir a esta De esta es galeo en modo normal ¿Vale? Para que vean con los puentes que lleven eh, Yo tenía un equipo preparado Tengo varios equipos aquí Ah, pues no No tengo un equipo preparado Venga, Vamos a prepararlo Tiene que ser Tierra y Eléctrico Uh -huh. me voy a tierra aunque sé que me va a poner a Cintia en el medio y quitamos a... A, a, a, a vamos a quitar a Yacón que la verdad no me convence mucho y vamos a meter eléctrico tierra vamos a meter a Tilo que Tilo siempre me, me suele venir muy bien y vamos. Adelante. Vamos, voy sobradísimo. Ustedes tienen que ir a lo mejor con un, Pokémon un poquito de menos nivel. Pero vamos. Por lo general, en, este, en estos momentos, hay muchísimas personas haciéndolo. Entonces, yo les recomiendo hacerlo ahora. Cuanto antes mejor. Y bueno, lo malo de los, de, de los combates múltiples es que puede tardar más de lo normal. Así que, si el video dura 15 minutos no nos extrañen vamos a poner sobre las palabras no, se quita, se quita. y así subimos la velocidad y la probabilidad del clítico vamos a hacer un terremoto aquí a su leo que afectará a todos menos a, al pajarito bueno, también le quita, pero no le quita mucho wow <risa> wow nada, eh, otro terremoto y creo que se lo carga Bueno, vamos a cargar la barra de frenesí. Así que ahora los ataques son más fuertes todavía. ¡Y fuera! ¡Fuera! ¡Uno menos! Y bueno, como llevamos aproximadamente unos 10 minutitos... No sé si hacer otra... ...de otro nivel superior. Ok, bueno, ya no van a subir más de nivel, pero ya ven bien, bien que dan 10, 10, 100 de nivel. Y lo que les estaba diciendo... Los premios por lo general son los, los de arriba Esto de aquí Y al hacerlo Una vez al día, pues le dan esto Y fíjense 50, 24, 63 y 30 Con esto Poco más Pueden, pueden primeramente conseguir a soldaleo. Y también mmm, Subirlo Les Vamos a añadir a estos dos como amistad Y vamos a terminar Y venga, sí, vamos a hacer otro combate porque creo que todavía no tengo lo suficiente como para subir a Solgaleo. Así que vámonos a este. En modo difícil. Mismo equipo. Creo que no me a utilizar nadie más que a, a Cintia. Más bien el equipo es para niveles mayores. Pero bueno, eso es porque tengo a Cintia ya. A lo mejor si lo tuviera 50 o 40 y largo, pues sí. Entonces me costaría mucho más. Es solo un combate. Vamos a usar solo las palabras. Vamos a subirnos la. La velocidad y el ataque. A ver qué hace el otro. Sí, hace lo mismo. Y vamos a usar el terremoto. Me encanta. Vamos, dos carcho y <ríe> Vamos a usar el ataque X. Por gusto. Aunque podría haber usado otro terremoto pero como pueden ver, estos duran más el pues solgaleo apenas que la vida. y mira, ya está a dos para hacer el movimiento ti. vamos a ver, ahora sí terremoto que se lo va a comer todo el, el, el solgaleo ahora vamos a agarrar metal, pero yo voy a usar otro terremoto ya que estamos en barra de freno, sí y yo creo que muere antes, sí Perfecto Oye, también, no va solo en mí Sino en los otros dos compañeros Las otras dos personas que están jugando Imagínate, vamos a bajar 100 si... Oye, <ríe> Esto es muerte segura Por eso hay que aprovechar ahora 150 de experiencia 300 monedas y nuevamente Nos vuelven a soltar Todos estos premios Que es una barbaridad, mira, 84 Más lo que hicimos antes Ya tienen los, los cupones suficientes para hacer el Sol Galeo, o sea, con dos Con dos que hagan en dos días diferentes Así que Creo que esta vez lo han hecho mejor que con el Mewtwo El Mewtwo era buff, era súper difícil Pues bueno, vamos a irlo dejando por aquí Si quieren o sea, ¿Y el botón de aceptar? <ríe> vale Un pequeño bug que se ha quedado grabado ahí <ríe> No pasa nada Y, y, y Sí, venga, vamos a achetar un poquito Ese Sol Galeo a ver, primero vamos a aprender movimiento y habilidad, que se quedó en el vídeo anterior. No pude aprenderlo porque me faltaban entrenáfonos especiales de, de él. Mira, pues mira, con esto he hecho de sobra como para tener otro. Así que, vale, para adelante. Digamos que ya ahora tiene aprendido todas las habilidades y los movimientos necesarios. Entonces ya... Con esto, aunque sea nivel 50, pues va a ser muchísimo más que siendo 50 sin eso. Sin eso. Vamos a aumentar el nivel de, de, de compañero. Ay, vale, ahora me faltan, me faltan 50 entrenáfonos, pero bueno, ya saben. Simplemente con, con hacer lo que acabamos de hacer dos días, creo que ya los tiene. Imagínate si haces... Todos los niveles, el normal, el difícil, el, el, el super difícil y el experto. Entonces, yo creo que lo voy a hacer hoy, ya fuera de cámara. Y, y ya en el siguiente capítulo, pues ya tendré a, a Sleeping Thorac con el Sol Galeo al máximo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle un fuerte like. Si no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha, al lado tienes la campanita para que te avise de cuando subo vídeo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!